Nuestro equipo está entre los mejores 5 ganemos No estoy bien Auxilio ¿Ganamos? <ríe> A huevo, banda, la primera victoria Muy cagada, pero...